Tengo en mis manos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 cantamos en nuestro himno y El carnaval más hermoso de todos, y esto dice es así: es samba, samba, samba, samba, samba. A todo el mundo con las manitos arriba, a todo el mundo con las manitos arriba, como tocando el cielo, y creo que se mueva a separar.